Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí nuevamente en por Universal TV Digital y nos encontramos en el programa Hablemos de Política. Esta noche, como de costumbre, dirigiendo el programa también el magister José Castillo Núñez y tenemos un invitado muy especial. Se trata del ingeniero Alejandro Intacochea Cáceres, un hombre muy vinculado a la actividad académica en la Universidad de San presidente de la consultoría o la empresa consultora Indacochea y uno de los más, una de las mentes más lúcidas en la economía peruana en los últimos años. Ingeniero Indacochea, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes en Universal TV Digital del programa. Gracias, César, por la invitación. Gracias, José. Bien, les recordamos que estamos... En 22 países y, y salimos para todas esas naciones de América Latina, Europa, Asia y los Estados Unidos. Y siempre con más de un millón y medio de seguidores en todo el mundo. Entonces, José Castillo, tu primera pregunta para el ingeniero de Tacochea. Muy buenas noches, César. Gracias por el pase. Muy buenas noches, doctor Alejandro Tacochea. Eh, Estábamos conversando en las previas sobre... Eh, la facultad, ¿No? Que se le ha dado muy limitada al ejecutivo para que pueda haber temas de, de, de temas tributarios, ¿No? Y como bien decía, eh, estamos muy por debajo del índice eh, comparativo, ¿No? En 17, tal vez un 15% de recaudación, ¿No? Tributaria, eh, ¿Qué es lo que debemos hacer, doctor, para poder levantar la recaudación tributaria? ¿Qué debería hacer el, el, el gobierno en este momento que ya está eh, listo para empezar ya a legislar en, en materia de tributación Mira, tres comentarios el primero de ellos, no que me cabe duda que necesitamos una reforma tributaria, la reforma tributaria que se inició en los 90, eh, 30 años después se de, han ido haciendo ajustes en camino pero necesita replantearse ver el tema de las exoneraciones tributarias qué sucede con las universidades ha dado resultado o no las exoneraciones en la Amazonía y hay una agenda pendiente, incluso, digamos, en lo que se refiere a la incorporación a la tributación a nivel internacional. Ahora, lo que ha he hecho el día de hoy el Congreso me parece pertinente. Ha aceptado, ha otorgado facultades, pero restringidas, delimitadas. Vale la pena comentar esto, que yo he leído el texto completo que aprobó el, el Congreso y primero ya no se graban a las mineras porque no tenía sentido el impuesto a las, a las mineras. El ministro de Economía salió el fin de semana indicando que la tasa tributaria en Perú era 40%, era 40 y en Chile era 48, lo cual no es cierto. Segundo, indicando de que el Fondo Monetario recomienda reajustar impuestos, subir la tasa. Tampoco es cierto, porque el Fondo Monetario nunca hace propuestas por escrito y planteadas directamente en esa forma. Le estamos pidiendo al ministro que lo informe, lo hemos hecho hace algunos días, de dónde sacó él y realmente que ponga a disposición si hay ese informe del Fondo Monetario. Felizmente el Congreso no ha aceptado el aumento de impuestos a las mineras, no ha aceptado el, el aumento del impuesto a la renta, el impuesto a los alquileres, porque era agravar más a los mismos de siempre. Vale la pena comentar que en todas las facultades extraordinarias, ya que se las ha aprobado el Congreso, en ningún momento el MEF planteó incorporar a los informales. La injusticia más grande no se da cuando alguien paga 20 y el otro paga 30. La injusticia más grande se da cuando alguien paga 20 y alguien no paga nada. Entonces, no ha habido ninguna propuesta del MEF para incorporar al sector de, digamos, informal. Básicamente era agravar a los mismos que tributan, ¿no? Para conseguir fondos, evidentemente, para los programas de, de subsidio que viene llevando a cabo el gobierno, ¿No? Bueno, es un Después, tema. Hermano, sí, sí, adelante. Eh, adelante, eh, adelante. Es, es, es un tema bastante polémico, el tema de los tributos, pero mi estimado Alejandro, en Europa pagan más lo que más ganan, igual que en Estados Unidos acaba de aplicarle una pequeña subida a los que más ganan. Entonces, acá en el Perú parece que lo que más ganan, eh, en lugar de subirles, estamos más bien siendo complacientes con ellos. Porque la diría. inflación, la inflación, eh, inclusive para el dólar, que se ha sido reajustado el punto 25, ¿no? la Reserva Federal lo ha reajustado el punto 25, pero acá los peruanos, pues seguimos ahorita, eh, estamos eh, limitando la recaudación en todo caso, porque la mayor recaudación es en las mineras. ¿Cómo resolvemos ese problema, mi estimado? Mira, dos comentarios sobre ello. Primero, ¿De dónde sacamos la plata para aumentar el presupuesto? Que el presupuesto no, cada no, vez no. está, está eh, eh, eh, según la política neoliberal, menos presupuesto es mejor para el Perú, según lo que dicen, ¿no? Mejor para que eh, eh, puedan funcionar mejor las inversiones extranjeras. Vamos ¿Cómo por se partes. Eso? Ya vamos por partes. El primer punto. No es cierto lo que dijo el ministro, que si no se aprobaba su paquete tributario, el presupuesto estaba desfinanciado. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque hoy día la tributación, los que nos están salvando de la crisis son las mineras. El ingreso por mineras se asciende a más de 16 mil millones de dólares. El sistema tributario para las mineras ya está planteado, porque se graban las utilidades. Si ganan más, se graba el impuesto mayor. Eso no hay problema, eso es una tributación adicional. El tema es, tú me comparas con lo que es Estados Unidos, con lo que es Europa, pero el que paga la tasa en Canadá, yo he estado como profesor visitante y pagaba 53%, pero evidentemente tenía todos los servicios, educación, salud, servicios complementarios. Acá los pocos que pagan versus lo que reciben del Estado, no hay una correspondencia, no hay una equidad en uno con otro. Ahora, el otro tema es, no es cierto que nos falten recursos, Estamos en abundancia de recursos, el problema es otro. El pro, mira, canon y regalías se va a duplicar con respecto al año anterior. El doble de los gobiernos regionales. El problema es primero corrupción. 14 presidentes regionales de izquierda principalmente, uno Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, te sigo haciéndole sentenciados por corrupción, no investigados. Y el segundo detalle es un uso ineficiente de los recursos. Invierten recursos en palacios municipales, coliseos, monumentos a la maca, monumentos al árbitro en el norte, un monumento a la sirena. Entonces, no hay capacidad de ejecutar. Hoy día, mira, acá tengo el último dato que me ha dado el MEF. A diciembre, el presupuesto para la región era 54 mil millones de soles. Solo se ha ejecutado 31 mil. En otras palabras, el 40% no tiene capacidad de gastar, regresa al Estado. El mensaje que dio el señor Castillo fue un mensaje falaz, mentiroso. ¿Por qué? Porque no es que el dinero quede en Lima, eso es enemistarnos. Necesitamos unificación en el país. El 40% de los recursos del presupuesto están regresando porque no tienen capacidad de gasto. Entonces lo que tenemos que hacer es reestructurar esto. Reestructurar bajo un sentido de eficiencia, competitividad y eliminar la corrupción, porque la corrupción, si tú refieres, revisas el mapa en el Perú, prácticamente es el mapa de la corrupción, ese es nuestro cáncer, nuestro problema, no el mensaje que se ha dado que las mineras no pagan, que no llegan, que necesitamos gastos para el desarrollo, ahora, en las finanzas públicas, yo no estoy de acuerdo con este subsidio indiscriminado, no estoy de acuerdo con habernos trasladado un subsidio indiscriminado como el del gas, implica subsidiarnos a los que viven en San Isidro, al hotel de lujo, como al que vive en un pequeño cuarto en una zona aledaña a la ciudad. Ese subsidio ciego equivale a regalar dinero en la calle, a repartir billetes. Yo estoy de acuerdo con subsidiar, pero subsidiemos a los que realmente lo necesitan, a los que realmente están en emergencia, en situación complicada en el país. Pero no hagamos ese subsidio ciego. El bono Yanapay, dado a todos los que ganen menos de dos mil soles. Tengo un hijo que está ganando menos de dos mil soles. Y le he prohibido que reciba el bono, de ninguna manera se lo voy a aceptar porque no es pobre. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo? Haber trasladado el bono familiar, que era lo más dable, apoyar a, la, a nivel familia, a nivel individual. ¿Para qué? Estilo Venezuela, registrar con el carnet de la patria y acostumbrar a la población a, a revivir de la caridad pública. Y si estás en contra del régimen, simplemente te cortamos el bono. Entonces, acá no quieren gastos para el desarrollo. Acá lo que quieren es gastos para seguir con esta política populista donde estamos consumiendo lo que con gran sacrificio lo hemos hecho durante más de 20 años. esté mira, desde que empezó el señor Castillo, 15 mil millones de dólares... Vizcarra, desde que empezó Vizcarra, desde que empezó Vizcarra. Pero concretamente hablemos de agosto acá, de acuerdo con Vizcarra, nefasto, eh, pero de agosto acá te, hago, te resumo brevemente. 15 mil millones de dólares en fuga de capitales. ¿Qué es lo de menos? La mayor fuga es de capital humano. La gente que no está viendo alternativas y se está yendo del país. La devaluación más alta de toda América Latina. Quema de reservas más de 10 mil millones de dólares. En la minería, mira lo que está sucediendo del gobierno. Estamos hablando que primero Antamina. Cuatro yacimientos mineros en Ayacucho. Uno quemado con campamentos, que queman sus campamentos. Las bambas, la mina justa. Y el gobierno no hace nada, totalmente inactivo. Mira, para tener una idea en las bambas, por favor, mira. Las bambas, cada día, le significa generar nueve millones y medio de dólares, diez millones de dólares. Cada hora, cuatrocientos mil dólares. Cada minuto lo que estamos hablando son 7 mil dólares. En los 27 días se han perdido 260 millones de dólares. Si en lugar de discutir, en tratar de dar un mensaje de nacionalización, estatización, quemar campamentos, hubiéramos dado un mensaje de promoción de la inversión, mire, el Perú es privilegiado. Tenemos 45 mil millones de dólares en proyectos de inversión que podrían venir al país. Con un solo megaproyecto, recaudaría más de lo que quiere obtener subiendo el impuesto, asfixiando a, las, asfixiando a las que están acá. O sea, lo que estamos haciendo es hipotecando el futuro. Por en el corto plazo, no les va a quedar otra alternativa a las empresas mineras, subirles más, grabarlos. El descalabro que existe con los yacimientos, paró, las bambas ha parado en la bolsa de Hong Kong, ha dejado de trabajar... Antamina, también con consorcios internacionales, ningún inversor sensato va a venir en esas condiciones al país. Exacto, es es Esa exacto. tu pregunta, por favor, disculpe que lo corte en ese, ante, en ese para sentido, poder hacer un claro, En ese claro. sentido, Alejandro, con la quema de campamentos, con anuncios de amenaza de nacionalizaciones, con el perjuicio a las mineras y otras tantas empresas y empresarios en general, ¿Cuál crees que sería el panorama y la perspectiva para el 2022? ¿Se podrá reactivar la demanda interna? ¿Se podrá traer inversión extranjera directa? ¿Se podrá tener empleo productivo? Según tu, tu análisis, Alejandro. Mira, te, de, te hago el siguiente comentario. Si tú fueras inversionista, vendrías a un país en el cual... Hay un desgobierno en las mineras. Antamina, queman campamentos, bambas, Mina Justa y el gobierno inactivo, en lo, con lo cual cierta forma es cómplice. Se amenaza con nacionalizar, estatizar. Se, se señala que son el, la causante de todos los problemas. ¿Tú crees que va a venir un inversor sensato al país? No, el se va a Chile, se... de hecho. A cualquier otro lugar. Cuando al contrario, cuando uno tiene competencia baja el precio... Y mejora la calidad. Acá hacemos lo contrario. Subimos impuestos y por otro lado damos un ambiente totalmente adverso. Quemamos campamentos. Con ello. Estamos perdiendo la oportunidad que nos da la historia, el mundo. Estamos repitiendo las bonanzas, la época de las bonanzas efímeras de Basadre, el guano y el salitre. Que se fue la era y no dejó nada. ¿Ya? Estamos perdiendo, digamos, la, la era, el periodo de oro que nos está dando la economía mundial. Y esto se puede ir. Esto se puede ir en definitiva. ¿Qué espero para el próximo año? Mira, el Banco Central indica cero de inversión. Los, los privados indican desinversión. Y si tú revisas las estadísticas, vas a ver que las empresas lo que están haciendo es pagar dividendos, no hay reinversión. O sea, que se lleven el dinero. En ese contexto... Estamos en una situación en la cual estamos consumiendo lo que con gran esfuerzo hemos logrado a lo largo de varias décadas. Mira, desde que empezó el señor Castillo, se han emitido 4 mil millones de dólares en bonos, mil millones en euros, en total mil 5.200 millones de dólares. Entre 33 millones de habitantes, cada peruano desde que empezó el señor Castillo debe 150 dólares. Más. O sea que nos estamos comiendo a la gallina de los huevos de oro. Exactamente. No hay inversión. No la, Mira, para la población tiene que entender, y ese mensaje tenemos que dárselo, por favor. La única forma de mejorar el empleo y generar ingresos no es con bonos. La gente no quiere vivir de bonos, no quiere vivir de calidad. La gente quiere ingresos, quiere empleo. Es con crecimiento. Pero para que crezca la economía necesitamos inversión. Pero para que venga esa inversión, credibilidad y confianza. Justamente lo que no damos. Pues. Alejandra, es adelante. Este por sí. eh, bien, eh, doctor Indapochea, eh, Usted me dice que para poder crear empleos y crear valor, solamente se necesita inversión privada. ¿No hay otra forma? Ustedes, los economistas, no pueden crear otra forma de poder crear valor productividad en usted no no no apuestan ustedes por la asociatividad Estados Unidos Ay. tiene más Estados Unidos tiene más de 32 mil cooperativas agroexportadoras y generan más de 70 billones de dólares al fisco y es el eje fundamental del desarrollo del PBI acá en el Perú la asociatividad no funciona pero por obra y gracia de unos cuantos eh, monopolios que están eh, acaparando la gran acumulación de billones y de claros millonarios, pero los peruanos eh, no podemos asociarnos para crear empresas. Solamente pueden crear empresas los señores que pueden juntar dinero, grandes inversiones, capital dinerario. Pero la asociatividad de las cooperativas, por ejemplo, agroexportadoras, o sea, no no funciona en el Perú. Sin embargo, el Perú se le ha engañado que es altamente, pues es un país minero. Cuando la minería, pues, está trasladando lo, eh, la agricultura, los agricultores a las grandes, a las capitales, y están desplazando por el pobrecimiento de sus tierras y de los ríos. ¿Usted encuentra un río sin contaminar ahora en el Perú? Eso es consecuencia de que eso, eso es consecuencia de que el desplazamiento de la mano de obra de los agricultores al Perú, no, es, eh, eh, más de 15 millones de la población económicamente activa, solamente el 10% tiene trabajo seguro. El resto están pateando latas. 15 millones son 17 millones actualmente, y no hay forma de pensar cómo podemos hacer para poder generar valor en el, en, en el Perú más que con inversión privada, los inversores privados no van a venir en, en un contexto de mercados, en, de mercados enclaustrados por los monopolios, y los monopolios no van a dejar que entren inversiones privadas, no necesariamente la inversión privada entra, si el Perú estuviera en la, en la OVP, como Chile, bueno, podría no pensar porque pues, realmente pues, hay, hay, hay algo está fallando, ¿no? Pero, pero el Perú es un país informal por todos lados, con, con monopolios y con corrupción. Y el neoliberalismo lo que genera es corrupción, informalidad y, y, y, y miedo. Son tres elementos que donde se engendra el, el, la corrupción del neoliberalismo. El, el, la corrupción no viene del, del, del, del pueblo de abajo hacia arriba, la corrupción viene de arriba hacia abajo. Eso está escrito en diferentes teorías de política económica. Por eso el neoliberalismo ha sido proscrito de, otro, de, de otros países. Si analizamos cómo funciona la economía acá, es un neoliberalismo, ¿o me equivoco? Vamos por partes, a ver. Vamos por partes porque tenemos mucho de por medio, ¿no? El Perú ha sido es y va a seguir siendo un país minero. Más del 60%, por, más del 60 de las exportaciones de a, minería. Hasta ¿no? que se terminen de contaminar sí. todos los ríos. Pero me permite, me permite... Sí, sí estoy termine, lo estoy escuchando. ¿Me permite, José, terminar? Continúe. La eh, minería eh, moderna, la minería moderna... La moderna no es a abierto por si acaso, disculpe que lo corrija. Pero, pero me, me dejas terminar, me dejas completar... Pero la, lo que usted voy a... me está hablando de minería moderna, lo que se hace acá no es minería moderna. Bueno, que ya es la primera, isla, eh, la primera mina inteligente, son camiones con self-driving por favor, con drive driving gantamina, igualito. Ojo, Entonces, una, bol una bolondrina no hace, una mina, no hace verano, mina. pues. A ver, a ver, oh, a ver. La gran mayoría son atajo abierto, mi estimado. Sí. Disculpe que lo refute. José, si vamos a hablar los dos, no nos vamos a poner de acuerdo. Te pido, por favor, que me dejes margen. Continúe, continúe. ¿Ya? Bien, mira. Acá, minería, la minería moderna no tiene estándares internacionales. Evidentemente, cualquier cosa altera el medio ambiente. Y tiene estándares en los cuales se cumplen las pautas de medio ambiente internacional. Un que evidentemente respeta todo ese, todo ese acuerdo, todas esas reglas que existen. Si nosotros vemos Tambo Grande en Piura, donde había un consorcio internacional con plata del banco, con, financiado con el Banco Mundial para llegar a invertir, y hoy día lo ha tomado la minería informal lanzando arsénico al río y contaminando, eso sí es contaminación. Ahora, volviendo al tema, el Perú ha sido y va a seguir siendo país minero. Esto es lo que tenemos. Renunciar a la minería sería un absurdo. Es como que Arabia Saudita renunciara a su petróleo. ¿Ya? Nosotros es lo que tenemos acá a la mano y tenemos que sembrar los recursos en capital humano, aprovechando que tenemos esas circunstancias que son los ingresos de ingreso a la minería. Hoy día el mundo vive una cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial, la clase dirigente, la clase profesional, vive en el siglo pasado. Hay cuarta revolución industrial, hay la desmaterialización de la producción. El cobre va a ser sustituido en los cinco años que vienen por el grafeno, con lo cual es 40 veces mejor conductor y 50 veces más tra mejor transmisor que eh, el acero. Mucho más resistente, con lo cual... Nos quedaríamos con las minas de cobre bajo tierra que no sirvan para nada. Hablar de que la inversión tiene que ser inversión privada es el 80%, el 20% es inversión pública y se está acabando. Y no hay capacidad para proyectos grandes, no hay capacidad para un que ya seis mil millones de dólares. No se tiene capacidad para entrar a un proyecto de esa magnitud, con asociatividad, con cooperativas, con buena voluntad, nos vamos a morir de hambre. Esa no es la alternativa. Ahora, el, el populismo tiene tres características. La primera característica es, siempre buscan un culpable, con odio y resentimiento, los empresarios, los ricos, los pobres, el pueblo, no pueblo, Lima, provincia, los mineros, no mineros. Segunda característica del populismo, generan gasto impresionante, todo lo ven gasto público. No se preocupan de dónde vienen los ingresos, porque se olvidan de que el gasto viene de ingresos. Que, y esos ingresos los tiene que dar el sector privado, la inversión grande. Porque no hay forma de obtener esos recursos. Finalmente... Nuevo, porque no hay asociatividad. Sociedad. O sea, usted me da la solución. O sea, la, la empresa... Se la del norte o sea, no, yo, no, yo me refiero yo me refiero que, podríamos, está, equilibrar, que podríamos equilibrar la empresa privada, la empresa social... Y un Estado pero, pues, que ahora ponga las reglas de juego. Las cooperativas en el norte fueron un fracaso, han tenido que volverse a... Han tenido que comprar nuevamente, estamos yendo a la inversa. Fue un fracaso, era un rato de corrupción, no ven los detenidos en Chiclayo, en Trujillo. Han tenido que recomprar, hemos vuelto nuevamente a lo que... Es un fracaso antes. en el pero Perú, pero en otros países es un éxito. Eso está bien, pero acá es un fracaso y no podemos volver al fracaso. Me están planteando soluciones de 50 años atrás. Y otros países, esto se hace en otros países. En el siglo no. XXI funciona la economía social muy bien en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué en el Perú no? Por favor. Tenemos con, con dis, el, me está poniendo etiquetas neoliberalismo, economía social. Defíname concretamente. Cuando me hablan de otro modelo, ¿qué es otro modelo? ¿Qué es neoliberalismo? Yo no sé qué es neoliberalismo, no entiendo una definición económica. El único modelo que existe hoy en el mundo es apertura de mercado, competencia... El rol del Estado, muy importante en algunos casos... Pero eso eso eh, eso no existe producto. en el Perú, pues doctor. Eso no existe en el Perú. ¿Acá hay libre como mercado? Producto, pero de... ¿Acá hay libre mercado? Pero déjeme... Mí, decirme, Dejé... Dejemos pero... hablar al invitado. Dejemos hablar al invitado. Hemos un ratito. Vale. Me... Esa apertura, y el otro modelo que existe es Cuba, Venezuela, que ya sabemos... En... Norcorea donde comen carne humana para levantar proteínas de por medio? ¿no? Doctor, ¿usted ha escuchado de la economía, sí, social, de de economía, economía social, social de mercado? De de mercado ¿Usted ha escuchado del modelo de economía social sí, de mercado, doctor? economía de mercado. ¿Usted ha escuchado economía social de mercado? Parece, pero yo quisiera que usted me defina la economía social o la tercera vía. ¿Cómo la aplicaría acá? realmente me impresiona quiero llamar, la economía quiero social de mercado está, está en el artículo 50, está en el artículo 58 de la constitución, mi estimado, que me extraña que no lo conozca, si está en la constitución peruana del Perú, y el régimen económico a ver, artículo a ver. 58 economía social de mercado dice bien claro ahí no. y usted debe ¿Y saber como economista, economista qué significa los... ahora el, si no si, si no le gusta hablar de ese tema de la constitución, vamos saliendo oh, de la constitución oh. y la pisoteamos y ponemos el modelo de libre mercado que Usted eso habla, pero en hacer. el Perú no hay libre eso mercado. quieren hacer? Quieren cambiar la constitución. Nos hablan de otro modelo y no saben ni qué modelo. Yo no es. quisiera que lo cambien. ¿eh? Economía lo que social que sea, de mercado. ¿no? Yo, quisiera más bien que, yo quisiera más bien que no. se implante la economía eso social de mercado. Eso no. Eso es lo no, que no, no, no. Entonces cambiamos por un libre mercado. A ver, hablando de libre mercado, Alejandro. Ahora voy a entrar... Sí. Permítame hacer una pregunta. Alejandro, este tú acabas de mencionar que Perú siempre seguirá siendo un país minero. Sin embargo, nosotros tenemos en el turismo una fuente inagotable de recursos que hay que explotarlo. ¿Qué podríamos hacer para reactivar ese sector que por ahora permanece un poco pasivo? Mira, esto es en el mundo. Los sectores, si tú ves, tú tienes que competir con competitividad. No con altruismo ni con fórmulas fracasadas de 50 años atrás. ¿Ya? Tienes, hablamos fuera de minería, agroindustria, 8 mil a 10 mil millones de dólares. Felizmente, con inversión privada, porque las la cooperativas fueron un fracaso, un desastre, están presos, muchos de ellos. ¿verdad? El turismo, que se ha visto afectado a nivel mundial, tenemos competencia, ¿no? Pero no tiene, es un elemento generador de servicio, de actividad, pero está muy golpeado en el mundo. Las aerolíneas se están recomponiendo, no tenemos opciones. Entonces, en el corto plazo, lo único que tenemos lamentablemente ante esta crisis de la pandemia son los ingresos que principalmente nos da la minería pero hacemos a la inversa no queremos quitar, quedar sin esos recursos no te defiendo a la minería ¿eh? de ninguna manera pero es lo que tenemos y lo que estamos haciendo es consumiendo todo con gasto público estamos hipotecando el país la gente quiere ingresos la gente quiere crecimiento no quiere fórmulas fracasadas de 50 años atrás la gente quiere trabajar, la mi estimado. Que la, la gente quiere trabajar. Sí. La en reforma agraria de fue un fracaso, realmente. Fue un fracaso. Porque sí. quien vino, los neoliberales que vinieron para adelante, Berbúes, eh, eh, simplemente las pisotearon. Simple, simple, las ningunearon, le quitaron protección. Y el caso de, de los cafetaleros, por ejemplo, fue un éxito. porque ahí no fracasaron? Hasta que vino Fujimori, los, los pisoteó, los desmembró. Pero fue un éxito. ¿Quién dice que, que no ha funcionado? Y ese fue el único caso que funcionó. No. Y honesto, podemos lordo? hablar en un tema muy largo eso, porque aparte de eso, todos los, todos los países limítrofes, hermanos latinoamericanos tienen su departamento de economía social, menos el Perú. Y tienen su superintendencia de control de grupos de poder económico, menos el Perú, a pesar de que está en nuestra constitución. No, hay un Indecopi que controla la competencia. No, hay detecopi, hay un no, no, no, no eso pues no. es otra cosa, la superintendencia de no, no. control de grupos de poder económico es otra cosa, ese no. es un tema para, para conversar, ¿no? Ay, ay, Entre, ay. En, entre, entre cómo Ahora, funciona la, la Superintendencia de Control del Grupo de Poder Económico y Cárteles de Poder, que cómo funciona en, en otros países limítrofes como Ecuador, Colombia, es muy diferente cómo funciona. Acá ni funciona. Ecuador Acá entró, no existe. Una eh, Indecopino. Indecopino. Indecopino. Indecopino. Indecopino. Indecopino. Está el existe Ecuador ha destruido todo. Existe la Superintendencia de Control del Grupo de Poder no, no. Económico. Existe el, el de departamento, existe el Departamento de Economía Social. Con ese maldito neoliberalismo, Ecuador nos está ganando. Se está fugando la gente de acá para allá y traslado de capitales. Los ejemplos que me dan son Bolivia, Venezuela. No es eso. Tenemos que buscar elementos exitosos. Estamos en el siglo XXI. La clase dirigente en Perú no tiene respuestas para una cuarta revolución industrial. No se da cuenta que Volvo ha sido vendida a los chinos no se da cuenta que en Estados Unidos ya no hay me, no hay industria americana todo es made in China y en esa situación quieren bajo cooperativas bajo asociatividad empezar a desarrollar una industria nacional por favor no han entendido el mundo de hoy día hoy día los gigantes. Puedo, son los hay los otra forma de poder permítame de poder repotenciar ver, usted, la agricultura si no es a través de la asociatividad hay otra forma a ver permítame ¿Qué? preguntar no existe permítame vez, eso es, es lo que existe ahora pero no sé. pero tenemos es, es, no estamos hablando de la agroindustria estamos hablando de, de cómo insertar los agricultores en la economía y la productividad, en la economía de escala ¿Cómo, hay otra forma si no es a través de la asociatividad no hay, existe vamos, vamos por partes el problema en el Perú no es una segunda reforma agraria como lo menciona el señor Castillo que es una estafa el problema en el Perú es que el 80% de los agricultores tienen jardines, menos de 5 hectáreas. Entonces, en menos de 5 hectáreas es subsistencia, son jardines. Bajo la asociatividad no ha funcionado, en muchos de los casos. Me pasé durante 10 años haciendo Ayacucho Competitivo Cajamarca. Lea la revolución del café para que vea si no ha funcionado. Café es un caso aparte. Café es un caso aparte que sí funcionó, pero el resto... El, y compraron los fondos grandes. En cinco hectáreas no puedo hacer, no puedo ser competitivo. En el, hay un traslado del lado hacia el desarrollo. Ver, sí, tengo una consulta, Alejandro. José, permíteme hacer una pregunta. Alejandro, tú has trabajado mucho el tema de las regiones competitivas. En este momento, con los problemas que tenemos y con la situación adversa que nos ha tocado vivir, ¿qué región del Perú es competitiva aún a pesar de la adversidad? Mira, ¿Qué, qué, se interesante, puede hacer? qué interesante tu pregunta, César. Yo me pasé durante 10 años, hicimos Madre de Dios, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Amazonía Competitiva. ¿Por qué dejamos ese trabajo? Por otro, Bueno, había motivos personales también, de desarrollo personal, pero ¿qué sucede? Que está basado en el viejo planeamiento estratégico, donde tú que haces en Ayacucho, Tienes fondos de tres hectáreas, dos hectáreas, surcos, las familias heredan surcos, se pelean por surcos de menos de una hectárea. Y llegamos a este convencimiento, que seguir haciendo lo mismo era seguir generando pobreza. Teníamos que trabajar con perspectiva, perspectiva estratégica, parte del futuro para venir al presente, que fue lo que hizo Singapur, que es lo que hizo Taiwán. Entonces me encontré con que buena parte de estos programas de competitividad regional, lo que hacíamos era más de lo mismo, seguirnos pensando en el pasado y el pasado continuidad el futuro. Y hoy día tenemos que partir de un mundo que es totalmente diferente. El mundo nos está trasladando con gente inempleable. No, no vamos a poder subsistir. Con el trabajo virtual, hoy día yo tengo profesores de New York University que me dictan un curso de valorización o de competitividad a un mejor costo y con su traductor simultáneo en español, como un diploma de New York University. Y si quiero en español, lo tengo del IE de España. Esa es mi competencia. El mundo ha cambiado y no nos damos cuenta las reglas de juego que hay en el mundo. Estamos hablando con un esquema del pasado. Estamos llegando a una guerra de misiles con arcos, con flechas, pensando en las cooperativas del antes, de aquel entonces. de Las cooperativas son del siglo XXI, mi estimado. Estamos hablando de la gobernanza. Actualmente hablamos ya no de gobernabilidad, hablamos de gobernanza. A ver, usted qué cosa es gobernanza: la inclusión de la sociedad en el gobierno y en la productividad. Permítame, permítame, ya no hablamos meter, de gobernabilidad, como... gobernanza José, hablamos en el José, siglo XXI. me en el tema cooperativo, pero algo que sí tengo por la experiencia de haber estado en varios países de allá afuera: las empresas cooperativas en el extranjero son empresas del sector privado y actúan como empresas privadas no como el cooperativismo que trabajamos en el Perú Exacto. las empresas extranjeras son competitivas buscan beneficiarse y también beneficiar a la gente que trabaja como es el caso del café que son privados pero lo que, no lo, pues lo en que se hizo las cooperativas son privadas, no lo lo son estatales casa, no lo que se hizo en Casa Grande no, donde no, agarró, eso. se agarró se atomizó subarrendaban, alquilaban en la mañana, llegaban en la tarde, y hoy día se ha tenido que marchar a la inversa, han tenido que vender para concentrar los fondos, porque ese mini nadie quería trabajar, fue totalmente a la inversa. Pero pensar que en el siglo 21, hoy día en el 2021, vamos a salir, yo no, no estoy en contra de la asociatividad, puede haber alternativas, pero no todo va a ser, ¿cómo vamos a competir con cooperativas en el mundo de Internet ahorita, en este mundo? Amazon, lo más grande es los más grandes son empresas intangibles. No son agricultores, no son competitivas, no son eso. En el mundo de las 500 de Fortune, las que están adelante son Amazon, el Yahoo, el Facebook. Entonces, el mundo ha cambiado. No nos podemos ir con las reglas del pasado, ya esto ha cambiado. Y yo no conozco otro modelo en el mundo que sea fuera de apertura de mercado competencia y el rol del Estado importante que es en todo lado. Pónganle la etiqueta que quieran, ¿eh? Chávez hablaba de economía humana, acá han hablado de economía popular, otro le ponía economía social, pónganle la etiqueta que quieran, es problema de etiquetas, yo no peleo con etiquetas. Lo importante es que hoy día tenemos que competir en el mercado, el Estado tiene un rol importante como regulador, controlador, y eso tenemos que fortalecerlo. ¿No? Ahí estamos de, de acuerdo, laboral, ahí ya la no vamos a ponernos de acuerdo, doctora. Un Estado reguladora regulador de claro, qué? De la empresa privada y, el, y la empresa social. Porque, no, claro. porque, porque los alimentos se van a seguir dando a través de los años y salen de la tierra. No, no Pero por favor, si tenemos que importar y importamos a la cuarta parte del precio, ¿qué hacemos? ¿Pagamos cinco veces más? ¿Quién va a pagar los subsidios de ahora? ¿Quién paga, el subsidio del, del, del, ¿Quién paga el subsidio de la calle? ¿Quién paga el subsidio de los fertilizantes? ¿Calle del Cielo nos lo regala. Yo no estoy dispuesto a pagar cuatro veces más por el, por el trigo nacional. Por el, ¿Cómo vamos a cultivar arroz en el desierto? Yo no estoy dispuesto a pagar cinco veces más por el arroz acá. Al contrario, afectaría más a quienes menos tienen. Eso es irracional. Mm. Tenemos que vivir en, en términos de competitividad, eficiencia. Y el Estado tiene un rol para lo que es fortalecer educación, salud y evidentemente un equilibrio dentro de la economía y el grave problema hoy día es corrupción, no culpemos a los grandes los empresarios solamente, hay corrupción versus Odebrecht pero hoy día tenemos la corrupción y que está a nivel bajo son de bajo monto, como lo estamos viendo, se reúnen sí, pero un pájaros fruteros frente, frente, frente, frente, frente, frente. frente a Odebrecht, frente o sea, pero son, son pájaros fruteros, pues, frente a Odebrecht y sus socios, pues, son, son pájaros no, pues. fruteros frente, frente a los a Odebrecht y sus socios, que se la llevan en paila, pues, se la llevan en, en camiones, pues, ¿no? Y hablamos de... Acá no hay reinversión, no, no hay inversión en, en, en capital intelectual, no, no, no hay forma de poder eh, que las capacidades humanas puedan crear, inventar, crear valor, no hay plataforma intelectual acá en el Perú, en todos los países hay, pero acá no hay. Solamente pensamos en inversión privada. ¿Y qué crea? Usted habla de tecnología, de eh, industrialización. Pero acá en el Perú no, no hay ni tecnología ni industrialización. Ahí está Gamarra. ¿Quién, quién, les ha, ¿Quién le da un salvavidas a Gamarra? Gamarra lo que necesita es ingeniería administrativa, ingeniería económica. Y ah, plata, ah, y dinero, y dinero. Yo no estoy dispuesto a perder plata ahí. ¿Cómo vamos a competir con un, una confesión hindú que llega a la cuarta parte del precio? cerrarme tipo Venezuela cerrarme tipo cuba. Bueno, si se habla así y no se pero habla no de calidad, es que es no se habla de la calidad que tiene el Perú, por ejemplo, en algodón. No, no, no eh, pero si los productos peruanos son los que son, son, lo que, son, son los que los productos peruanos son los que vienen etiquetados de Europa acá, son los que mandan a Estados Unidos claro, y le ponen acá lo hacen, intangible. los productos peruanos los hacen acá en Gamarra, ¿de qué me está le ponen, hablando? Le ponen intangible, le ponen diseño, creatividad, no interesa el productor, ya, lo y que tiene, no es, es, eso, ¿Y allí eso no lo puede poner el peruano? No, en, en, no. No, no, te digo. o sea, que, no que el peruano es que no piensa, no no puede posicionar una marca. No, yo no digo que no lo puede poner, lo que digo es un hecho concreto. El café Valdés, el productor recibe 3%, el 97% lo recibe la marca. Entonces aquí nos hemos ido al mundo de intangibles, ya no es el mundo del productor. que pueden haber acá? Excelente. Por eso tenemos que irnos a una educación de calidad y... y intangibles. Entonces sí, cayó, sí, sí, sí se puede hacer entonces, sí, además, sí, sí se puede hacer entonces, ya, claro. Para, ya, para eso necesitamos capital humano. Para eso no necesitamos un estado, un estado, necesitamos no, estado. No, no, necesitamos que el estado evidentemente control regulación, pero necesitamos que los recursos se usen eficientemente, que lo que nos da la minería lo podamos invertir en educación, no una ley en la cual hoy día se quiere volver a la Asamblea Nacional de Rectores. A la corrupción de antes, 49 universidades bambas de estafa. Esa es la educación que queremos dar, lo que está haciendo, lo que está haciendo hoy día el gobierno: desmantelar el SUNEDU, volvernos a, a universidades de fachada. Y 250 y las, mil claro, jóvenes, pero tampoco, 250, doctor, 250, la solución 250, no es las mil universidades. Jóvenes, 250 mil jóvenes cuyas familias han hecho esfuerzos títulos que no sirven para nada salvo para llegar al Congreso. Bueno, hay también un muy, muy buen porcentaje de la católica que están pateando latas, ¿eh? Yo conozco por pero acá por no, mi barrio. No, yo, no hablo, yo no hablo de patear latas, yo lo que hablo es de las 49 universidades bambas de lo que sucede, del otro lado. Y, y conozco de la Universidad José Carlos Mariano, que son jueces muy buenos en, en el derecho. Puede haber excepciones, pero son 49 universidades de fachada. ¿Usted cree que la maestría que tiene el señor Castillo, de la Universidad de Vallejo, se puede competir internacionalmente en? esa la maestría de educación? Dígame, ¿usted cree que a las peruanas, al dar para todos los lo que venían para ascenso darles diploma en esa forma? ¿Usted cree el título del señor Acuña? Eso no eso no es, eso es una estafa educativa. Así no hacemos el desarrollo que queremos en ese mundo intangible. Pero la bueno, solución razón, no es, cerrarla, sí, cerrarla, sí, no es la razón, solución, este, pues, Cerramos. Este, señor Alejandro Itacochea, porque... Él está vinculado y, si, a la, Si cerramos, esa, es, es, es que empeorar la cosa. Por lo tanto, sé por ah. dónde están las cosas. Cerrarlas una, es empeorar la cosa. Pregunta, una última no. pregunta: una última No podemos pregunta seguir que siga ganando a Cuña y Luna. No podemos hacer que Luna nos siga con heredades de fachada mm. y hipotecando el voto por, con agrupaciones que se llaman partidos. ¿Pero qué hacía no, la NR no. antes? La NR lo que hacía era tomar no. esa universidad. Fue para, para nivelarla, para, fue para conducirla no. y comenzó, y comenzó a mejorar pero corrupción. podríamos tomar no. esa medida no tomar la no. universidad, no cerrarla no cerrarla no, no. podemos NM3. tomarla, el Estado puede tomarla no, el, no tenemos que priorizarse no muere la gente, desnutrición un millón y medio de INE no todo lo del Estado y con qué plata lo va a dar el Estado de dónde viene el Estado con asociatividad necesitaba ingresos, esos son los populistas los populistas, las los universidades denogos, son asociaciones, mi estimado, la, denogos, las denogos, universidades denogos, son asociaciones, son asociaciones denogos, las denogos, universidades denogos, y se denogos. autogeneran, y se autogeneran sus propios ingresos. Por favor, por favor, qué competitividad va a haber en una empresa, por favor, y en carreras que no sirven, en carreras en las cuales, porque nos hemos llegado el 70, son carreras de tiza y pizarra, derecho, contabilidad, administración, economía... Y no hay ninguna carrera de futuro, no hay carrera pongamos de intangibles, no hay manejo de marcas, no hay biotecnología, no hay ambiental. O sea, estamos preparando a la gente para el pasado, para hace 150 años y queremos seguir en esa forma. No entendemos que el problema bueno, es mucho más complejo. ¿Y quién dirige y la política, las políticas educativas en el Perú? ¿Quién las dirige? Evidentemente. El SUNED está tratando de poner órdenes al cerrar cuarenta no, no, no, es el SUNED, es, es el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de o Educación, mira, ¿de, dónde ministerio, recibe, ¿de dónde recibe los, los, los lineamientos? ¿No es del Fondo o Monetario a ver, a ver, Internacional? ¿Cómo fue? Permíteme una pregunta que se lo voy a pasar al Ay, director general de Universal TV Digital, Ricardo García. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Eh, gracias, gracias, César, gracias. Eh, bueno, la, la conversación está bastante... <risa> Bastante distraída, diría yo. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Como, como bueno, pero. No, disculpe, doctor, no pensé realmente hacer eh, preguntas que yo le dije a Ricardo, Ricardo, de repente le vamos a hacer una pregunta que tal le vamos a gustar no, al doctor y se va a molestar. No, no, no, cualquier José, pregunta. Sí, eh, sí, sí, José, el eh, doctor. Yo no, estoy durante... Continúa, Ricardo, creo que va a entrar el doctor Tobar, ¿no? Perfecto. Un momentito, un momentito, sí. Este, no, no, no. no este, doctor Alejandro y la Sí, Por favor. Con todo respeto y con todo cariño, sobre todo, de parte de, de todo el equipo universal TV Digital. Usted sabe que está bienvenido, súper bienvenido a nuestro programa, porque de, de usted, eh, vamos a toda la comunidad en general, va a aprender eh, mucho eh, de nuestros invitados, como siempre. Yo quisiera hacer una pregunta, porque me la han hecho a mí el público el televidente, y me dicen concretamente, ¿qué cosas lo que usted haría en caso de que usted estuviera en el sillón? Eh, del ministro de economía tres cosas importantes que usted haría a nivel nacional pero importantes pero rápidas porque si bien es cierto, se ha escuchado de que el populismo realmente no es bueno ¿no? y que los bonos no es darle los bonos a la, a la gente sino darles trabajo yo creo, sinceramente es una opinión personal que existe eh, tanta necesidad en nuestro país, hay gente que se muere de hambre doctor, hay gente que no tiene agua luz, desagüe hay gente que no tiene para comer y es más, muchas veces tienen sus niños que tienen una discapacidad múltiple severa. Entonces yo me he encontrado con esa gente de, de a pie, esa gente que está ignorada, esa gente que está en el anonimato, que realmente pues sí necesitan ayuda, necesitan ayuda económica, necesitan eh, formas como ayudarlos, pero también trabajo. O sea, ambas cosas. No, sol, no es que no darle algo... O quitarle algo y quizás darle solamente trabajo, pero ambas cosas necesita. ¿Qué cosa? Tres, tres, tres este, áreas en las que usted podría de repente dar una solución, si usted estuviera en estos momentos, si tuviese como ministro de Economía de Auto. Adelante. Mire, primero explicar a la población, al país, que el maná llovió del siglo hace 4.000 años y después no ha vuelto a llover que para poder gastar como Estado y priorizar como Estado tenemos que obtener recursos y hay que invertirlos bien, adecuadamente hoy día pongamos estaba haciendo un recuento que hay plata como cancha, el Congreso subió su presupuesto de 650 millones, 879 230 millones más se incorporan 25 mil maestros desaprobados esa es la educación del futuro esa es la competencia que vamos a dar lo cual implica 1.200 millones de soles al año. Hay un bono especial anticorrupción que se regala a los fiscales. 2.200 millones, que no sea merced de qué. Los inspectores de Sunasville también se les está dando 5.000. Pago extra de pensionistas. ¿ya? Con todo ello, no hay una prioridad para ese sector que realmente esté en emergencia nacional. Lo que se está actuando es una irracionalidad del gasto en plata como cancha. Yo lo que haría sería priorizar, atender a esa situación, digamos, de verdadera emergencia nacional. El subsidio no se le puede dar a todos. Haría a las pequeñas casas, a las pequeñas habitaciones que usan un valor en su recibo de, de energía eléctrica menor de 40 soles. Otros no lo necesitan. Y evidentemente, el empleo: la gente no solo quiere salir a barrer calles, no solo no quiere vivir de bonos. Estado, Estado, todo lo bien, Estado. La gente quiere ingresos y quiere trabajo, pero tiene que prepararse. Se tiene que hacer una reforma educativa total a fondo, porque muchos ya somos inempleables. Tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, a la nueva situación. Si yo salgo a ofrecer mi curso de hace, hace cinco años para la maestría, ya no sirvo, tengo que ofrecerlo un idioma extranjero y conectado con alumnos internacionales. Si no, fuera de escenario. Y por otro lado, evidentemente una reforma del Estado urgente ¿Por qué? Porque el dinero en las regiones lo estamos malversando, lo estamos desperdiciando, lo estamos perdiendo el dinero en el país. El problema no es dinero hoy día, el problema es el mal uso de los recursos que estamos haciendo con el dinero, comprometiendo ese desarrollo a futuro, ¿no? Nos hemos consumido reservas, fuga de capitales, el ahorro de contingencia y gasto como plata, como cancha, como se dice. Habría que reordenar, ¿no? Pero la gran pregunta es si habría el apoyo político, ¿no? Porque evidentemente el presidente está convencido en otra forma, ¿no? él Sigue en su campaña electoral de dividir el país, pueblo, no pueblo, liberalismo, no liberalismo, ¿no? Confrontarnos en el país. Acá necesitamos un programa de unificación nacional, ¿no? Un programa de unificación y de prioridad. Y evidentemente, para mí nos avecinamos a una década perdida. El Perú se acerca a una década perdida. ¿Por qué? Porque... Por más que cambiemos esto, no vamos a traer inversión extranjera en el corto plazo. Recuperar la confianza demora años. ¿Eh? Así es. Muchas gracias. Agradecemos al, doctor, al ingeniero Alejandro Itacochea por su presencia acá en el programa Hablemos de Política. En realidad, en lo personal, yo me he quedado con una serie de políticas, de preguntas de corte económico. Ya tendremos la oportunidad, Alejandro, de conversar más adelante en otro programa. Y también este, queremos presentar esta noche al doctor Jesús Tobal desde México, porque a partir del domingo, escúcheme bien televidente, a partir del domingo 9 de diciembre tenemos un nuevo programa por Universal TV Digital que se llamará Hablemos del Poder Político. Y lo va a dirigir desde México un peruano que ya está más de 30 años nacionalizado, trabajando en las distintas áreas empresariales y también académicas allá en la Ciudad de México. Entonces, sí. voy a presentar al doctor Jesús Tobar de el país de México. Adelante, doctor Tobar. Qué gusto saludarlo. Muchas, gracias, muchas gracias, gracias, gracias. gracias, doctor Alejandro Indacochea. Muchas gracias, gracias por su presencia, gracias, a Tobar. gracias por la invitación. Un gusto habernos reunido. gusto no, ¿eh? es, no, es, es nuestro doctor Indacochea. Gracias, doctor Indacochea. Gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias, queridos colegas. Uh, hola, César ¿Qué tal? Sánchez. ¿Cómo estás, uh, José Castillo? ¿Qué tal? Es un gusto saludarlo, doctor. Bien, pues es un gusto para mí integrarme a la familia de Universal TV Digital. Efectivamente, como lo anuncia mi estimado colega César Sánchez, vamos a estar presentes eh, en un programa que inaugura pues, el año 2022, es a partir de todo lo, del domingo 19, eh, domingo eh, 16 de enero, 16, ah, 16. 16 de enero, perdón, van a ser todos los domingos, eh, y el título exacto es solamente Hablemos de Poder, Hablemos de Poder. Ah, hablemos el, de poder. El poder es, eh, así como la materia, cualquier materia física, su núcleo es el átomo, la política tiene un núcleo, y ese núcleo se llama poder. Es una palabra que se usa en todos los aspectos, desde la religión, en el, en el sentido religioso, Dios es todopoderoso, ¿eh? hasta en la vida cotidiana. Hay relaciones de poder en, en la economía, han estado hablando ahora interesantes ideas con Alejandro Indacochea, hay relaciones de poder en la familia, ¿no? el padre y la madre tienen las riendas de la casa, tienen el poder, y obviamente pues en, en, la, en el Estado hay relaciones de poder. Entonces, todas nuestras relaciones, o una parte de ellas, en cualquier persona, en cualquier grupo, en cualquier, en cualquier país, el poder es el núcleo que explica muchas de sus um, actividades. En este programa, estimados amigos, ya me estoy dirigiendo a la gran audiencia de Universal TV Digital, vamos a hablar de eh, diversos conceptos, diversas ideas, diversos fenómenos, de la realidad en la cual siempre va a estar involucrado el tema del poder. En ese sentido también luego vamos a, a revisar la a realidad, de, las relaciones de, de poder en el mundo, las relaciones de poder en el mundo. Hay eh, relaciones que se desarrollan en un momento determinado y que expresan puro poder. ¿Ah? El próximo domingo, por ejemplo, estimados amigos, tenemos eh, no vamos a poder hacer la cobertura, vamos a hacer, empezar a hacerlo a partir del 16 de enero del 22, pero el próximo domingo hay las elecciones en Chile. Y las elecciones en Chile reflejan lo que ya sucedió en el Perú hace seis meses, siete meses. Una elección polarizada entre una extrema derecha autodefinida como tal y una extrema izquierda. ¿eh? Un fenómeno que en el Perú ya lo estamos viviendo y no viviendo bien, sino malviviendo, que se llama polarización, polarización. Entonces, vamos a buscar, vamos a encontrarnos con realidades eh, políticas donde el núcleo es el poder, en lo que ocurre en América Latina y también en el mundo. Y además, estimados amigos, vamos a tener invitados, vamos a tener invitados de, si tocamos algún país, eh, como por ejemplo, vamos a abordar aunque tardíamente el tema de Chile, vamos a tener algún politólogo, algún especialista chileno que nos explique qué va a ocurrir, ya sea con el, president, con el nuevo presidente de derecha, de ultraderecha, Cast, o con el nuevo presidente de ultraizquierda, Boric. ¿Ah? Entonces vamos a, a ver una, un panorama que nos explique lo que está, lo que está pasando ahora y ya eh, con un mes de... de, de de desarrollo de los acontecimientos que está, que está ocurriendo eh, que estaría ocurriendo el 16 de enero eh, un mes después de las resu del resultado de las elecciones de este domingo. Ese es nuestro programa, queridos amigos, vamos a estar todos los domingos infaltablemente eh, y no solo desde México, yo tengo una actividad eh, institucional académica en diversos países del mundo, así es que cuando estemos en algún país europeo, o en Estados Unidos, o en Canadá, eh, o en algún país asiático, voy a transmitir desde ahí. Y si en el caso esté, por ejemplo, donde dicto clases en República Checa, pues también les hablaré sobre la, las, las relaciones de poder en la República Checa. ¿Ah? Eh, si estaremos en cualquier lugar del mundo, ahí estaremos hablando del poder. Y finalmente, queridos amigos, vamos a a, a través de la plataforma que tenemos eh, de Zoom, vamos a recibir preguntas, comentarios de cualquier persona que quiera participar y plantear alguna opinión y, algún, y también alguna, alguna pregunta, resolver algunas dudas que se tenga sobre el poder. El poder está presente en todo ámbito de nuestra vida cotidiana y de nuestra vida política. Ese es el programa, queridos amigos. Gracias, César. Eh, gracias... Eh, Magíster José Castillo por darme esta pequeña cobertura para anunciar este programa. Hablemos. Pues gracias de... a usted, doctor Jesús Tobar. Bienvenido, una Bienvenido pregunta, a Universal TV Digital. Una pregunta, <ríe> eh, doctor Jesús Tobar. Como estamos hablando de dudas, me queda la duda. ¿es ¿Empezamos el domingo 16 o el domingo 9 de enero? Porque eh, yo lo... A ver, sí, el primer domingo útil de, de enero. Eh, eh, eh, muchas gracias. Estamos bien. hablando del domingo 9 de enero, perdóname, está muy bien, gracias por la corrección. Todavía No, no hemos. no, no, al no, no, contrario. Y será un privilegio para Universal TV Digital tenerlo y también este, ya sabemos que va a ser un programa itinerante. De alguna parte del mundo se estará ya. transmitiendo este programa Hablemos de Poder. Exactamente. Doctor Jesús Tobar, muchas gracias. José Castillo, muchas gracias. Y pues también a agradecemos eso. a cada uno de los televidentes que nos ha acompañado hoy y deseamos, si no nos vemos, que pasen una bonita y hermosa Navidad. una feliz Navidad para todos. Los gracias. Que Dios bendiga por, a cada uno por, de ustedes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.